Aquí Capley, un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos con Alexi Hola Alexi, compañero Hola Capri, ¿cómo estás? cuánto tiempo Sí, sí, sí, yo estoy súper bien ¿Y tú estás bien, bro? Yo estoy muy bien, pero ¿a qué me trajiste hoy? Bro, hoy te traje algo súper genial Te traje a un... ¿Sí? Sí, mira, un casa alta de slime Versus casa alta de Enderman ¡Hola! Sí, ya decía yo, porque está este slime y este Enderman aquí? Sí, ¡Qué sí, guapo! Güey. Está guapo, guapo Lo que vamos a hacer aquí, Ranita Es que eh, vamos a presionar aquí este botón Nos va a salir eh, la cabeza de Enderman O la cabeza de Slime Dependiendo de qué cabeza nos toque Pues vamos a ir a la casa, obviamente A investigarla Acá. Ajá, ¿A, casa? ¿A investigarla? Oh, sí, sí, sí, sí, hay, sí. Cosas, ¿Hay cosas dentro de la casa? Hay, hay tres pruebas Hay tres pruebas y un jefe Tienes que superar las pruebas Y al final de superar esas pruebas Tenemos que hacer un mini PvP en esta zona o sea, entonces nos vamos a dar guamazos con lo que consigamos Perfecto Exacto, sí. Claro que sí Entonces, bro, yo le voy a hundir de primerito A este botoncito A ver, Uf, a mí me gustaría que me tocara Slime Así que uh, vamos uh, a darle uh, uh. Enderman Enderman ¡Slime! ¿Qué, ¿Qué ¡Slime? slime Slime, Slime Nah, entonces a mí me toca Seguía siendo Enderman entonces como ya estamos seleccionadas las casas eh, Alexi va a grabar su parte Yo a grabar a mi parte entonces se van a tener las dos cámaras oh. De las dos perspectivas Entonces ven Alexi, coge comidita Y a entrar a la casa Comida, comida, comida Están listos para perder ¿Quién dice que va a perder? ¡Vamos allá! ¡Uh! Hostia, pero tengo mucho miedo de entrar acá <risa> <risa> <risa> Espero que las trampas que hayas puesto sean fáciles ¿En serio? Parkour No, a mí me tocó yeah, un... Me parkour? un laberinto, me tocó un laberinto Ostras, yo, yo es que soy malísimo ¿Tiene? en el parkour Y encima hay lava, no Uy. Bro, Esto está lleno de mocos Aquí, bro Qué, qué, qué miedo, qué es esto? Qué desverás es slime ah, Hay un cobre, ¿Tiene, tiene, tiene mocos El cobre tiene mocos, tiene granadas Qué pedo Si ya te ganas a mí me ponen un parkour Esto es muy injusto ya, ¿ves? Las bolas están en mí. Uy, manzanas de oro. Ay, Yo estoy a punto de caer, papu. ¡Ah! Estoy a punto de caer. No, no, no, no. Me caí, me caí. No, No, no, no ¿qué pasó, Alexi? Yo pensaba que Pero era por parkour. A ti, ¿por qué te ponen algo tan fácil? Y a mí me ponen un parkour con lava. Ay, ah, es porque yo soy muy. ¿Y mm -hmm. yo más? No, ¿qué dices? Bueno Lesi, me dieron una tremenda uh. armadura, una armota, me uh. dieron espada, guacho, ¡Oh, estoy re A ti te ya te chetaron y yo sigo muriendo. La paleta. Vamos a ver si de pronto te toca alguna sorpresa de ahí, bro. Sigue intentando. Sorpresa. Por acá. Uh, ahí veo un cofre. No Uf, uh, bro, la fortuna me espera. La fortuna me espera. Uh. Oh no, por aquí no es. Por acá no es. Uy, escaleras, escaleras. ¿Y acá no tengo que ir? Supir el parkour. ¡Ah, pa' acá, pa' ¿Allá lo superaste? ¿Ves? Que eres un ahora Me acaban de dar armadura y un montón de Enderpearls. Ahora sí, ahora sí. Oh, esto es enderpearls. Oh, ¿Y me las llevo todas. Esto es un parkour. ¿Armadura? Esto es un parkour, bro. Me tocó un parkour a mí. No. Pero. pero ¡Ah! ¡Cama! Cara. Vale, a ver, hay yo que me... pensar acá, acá hay un botón. A ver, bro, yo me botón. veo facherísimo ah, con ah, la armadura, esto. bro. Cheguísimo, yo también, eh. Me veo como un militar, un guerrero. Es bellísimo. Pero ahora no sé dónde ir. ¡Ah! Me cayó otra vez en la lava. Soy tonto. Eh, no me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. A ver, si le hundo a este botón. ¡Uy! Me levanta. La cama, la cama. Uy, la cama me protege. Qué bonitas vistas. Hay un caballito allá. Ay, pero tiene razón. Tengo que estar buscando ahora mismo la salida. Arriba no había nada. Así que. ¡Oh! Espera, ¿puedo pegarme? uma, ah, vale, ya estoy aquí. Y vale, con las se voy a buscar. ¿Eso, eso como... eh, ¿Eh, eh, eh? Hay un hueco ahí arriba. ¿Cómo hago para subir allá? No. Aquí también hay un hueco. ¡Ah! Yo tengo enderpells. Un cofre, un cofre. Un cofre. Ostras, oh, o me sea, oh my god. Dibujete, vamos, vamos. Uf, Subo acá. La camita me protege. Y hay un cofre. Bro, ¡Ah! yo ya estoy en la segunda prueba. Antorchas, antorchas, antorchas. ¿Ya está en la segunda? Yo también. Bro, me tocó ¿Ah, antorchas ¿Sí? ¿Y, y, aquí, y aquí no sé dónde ir Hay paredes invisibles por todas partes ¿Qué puedo hacer? No sé, capaz hay algo ¿Por? oculto No sé mira, a Sí, ver. sí, aquí hay un camino invisible Que si... si mira hacia arriba Solo tengo que seguirlo ¿Sí? ¡Perfecto! ¡No, Capri! Me tenías que poner pruebas más fáciles Bro, Ahí me tocó ¿Y esto? Ah bueno, lo quito. Aquí para Lo, acá. Voy, me lo coloco. ¡Y salto! Oh, bro, eso está súper difícil. Hay mucho mecanismo. Pero ya lo superé. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Aquí, aquí no hay flechas. Oh, ¿Y es una montaña cosa? ¡Oh, tiene oh, sí flechas! Pero dice. ¡Ah! Laberinto. ah, ah ¡Es un pregunta! Eso es un pregunta sin respuesta, bro. Mira, mira, mira. venimos a cerrar aquí. Dice. Es viscoso Pare y pegajoso. ¿Qué es? Es viscoso y pegajoso. Hmm. Dice un moco. O un slime o una miel La miel es... Pirata? Todo, todo esa, esa pregunta viene con trampa Todo tiene razón Pues yo, yo, yo, yo Creo que es el moco Yo voy para el moco ¿Eh? El moco okay. Yo de ¿Y? nuevo ¡No! Me acabo de morir Hola, brú Bro, lo que me he encontrado ¿Qué te has encontrado? Mira, mira, mira, me he encontrado un cofre chetadísimo, lleno de manzanas, una espada, un arma, wow, un montón de granadas, no estoy chetísimo, estoy chetísimo, tengo que dejar cosas aquí de cofre. No, sos es tremendo, ya cheto, mejor que yo. No, ¿cómo así? <risa> A ver, la suerte sonríe. No, bro, yo la verdad es que me acabo de pegar tremenda muerte. <risa> Pensaba que algo mis pero Es que el moco de mis cosas y pegamos ¿Ya esta, ves? ¿Vale? ¡Guapro! bro. Uh, no puedo ver la remota que tengo ¿Aleli? ¿Qué? El mapa es de Slime Acá dice Slime Dice Viscoso y Pegajoso ¿Así? Pues siento que es este, ¿no? Ah, pues igual ¡Si ¡Sí este! ¡Si ¡Sí era este! Vale, vale, una nah, vagoneta es que... Bien difícil que tienes resolver una pregunta ¡Yo ya veo mi objetivo para el tercer nivel! Listo, ya, me era una vagoneta Tengo que subir acá, aquí... Subo aquí y creo que eso lo tengo que colocar acá. Vale, vale. No, no, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale, vale. ¡Oh! Me atacan, Capri, me atacan. Vamos, vamos, vamos. La montaña rusa, guacho. Tengo una montañita rusa. No, ¡Ah! me caí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, igual... Ah, bueno, podría seguir así. <ríe> que la Bro, Adelante. yo estoy viendo el piso, el bro. último piso que tengo y, y tengo un montón de enemigos arriba, ¿qué hago? No, Alex, estoy escuchando slime ¡Ay, Alex! ¡Está haciendo slime, bro! Uy, es yo acabo de pelear contra ¡Un hey, Enderman! ¡Hay Enderman aquí! ¡Hay Enderman aquí! ¡Justos, justos! ¡Corre, corre, corre! Hombre. corre! Tengo que dispararles, creo ¡Uy, tremenda awesome. arma, bro! ¡Qué guapa! ¡Usted, yo también los tengo aquí! ¡Toma! ¡Toma, muere! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, si soy buenardo! ¡Toma, toma, toma! toma He acabado con todos los Endermans no, a mí me falta Slime, a mí me falta. Vale, vale, vale. Los chiquiticos no hacen daño, ¿no? No Por No. Los chiquiticos no hacen daño. Soy como. No llegó un titán. Hay un titán. Vamos, vamos. Mátalo, mátalo. Los Sandlerman que están aquí están reapareciendo. ¿Qué hago? ¿Dónde está la salida? No, bonita. Esto aquí está lleno de hijos de Slime grandes, bro. acá con todos, acá con todos. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Ya, ya estoy acabando con todo, ya, ya, ya. Ahí, listo, listo, oh, listo. Muran, muran, muran. Oh, hay, hay una, una puerta. Roma. ¿Yo yo he esto? Bueno Hay una puerta aquí. ¿Es ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo subo? ¡Eh, es la puerta de salida! Está muy sí, sí, alta. Es una puerta de salida. Aquí también hay una, ¿Qué? ¿no? ¿Cómo subo? Acabo de ver un cofre. ¿Un cofre? ¿Dónde lo encontraste? Yo lo veo arriba de, del techo, pero puedo subir porque tengo enderpearls No, soy tremendo. Yo también estoy viendo un cofre. ¡Escaleras! Perfecto, perfecto Bro, lo tengo, oh, lo tengo Bloque de slide Bro, bro, bro Tengo que comerme fanita porque si no me voy a morir Vamos, vamos Uy, yo aquí tengo a las sucias mirándome a las sucias de los Enderman ¡Fuera! Dale, ¡Fuera bro, de aquí todo! ¡Dérrótalo, derrótalos, bro! ¡Tú puedes! Juanita. ¡Vamos! Yo ya puedo salir, ¿tú qué tal? Yo ya, yo, ya, ya, ya, ya, ya salgo, ya salgo Uy, ¿cómo me tiro? De aquí, bro? ¡Ah! ¡Ay, que hay un uh. debajo! ¡Me tiro! ¡Guau! Uh. ¡Uy! ¡Soy sí, saltando! estás? ¡Hola! Aquí, hola ¿Qué oh, oh, oh, es armadura? <risa> ¿Y esa armadura tú también? No la abra, es que la tuya... ¿Qué, qué es eso? No parece un Minion la, la mía es más grande ¡Diablos, señorita ¡Ey! ¡Ey! Ah, hey. ¡Estoy envenenado! Granada, ¡Oye, oye, oye! Tira, ¡Tira granada! ¡Tira, tira. granada! ¡Debo caer! ¡Toma, toma! ¿Granada qué? Sí, sí, sí, tengo granada ¡Toma, tonto! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! toma toma toma enveneno de nuevo! ¡Toma! ¡Untras, haces! Deja de envenenarme Vente pa acá. Pelea a muerte con cuchillos Pelea a muerte con cuchillos Vente pa acá. Pelea vente pa acá. a muerte con cuchillos Vente pringado Toma Toma Toma Toma, toma. toma. Vente, toma. vente, vente, vente no <ríe> Tengo Mario, tengo Mario, Tengo mareo. ¡Ah! Toma, toma, toma Te voy a derrotar, bro No, eres no, tipo, pero que sucia mia, Eres una sucia <ríe> ah, Ven pa'ca Corre, corre, corre Corre, corre eres Ah, te la creíste, sucia. güey Te la toma, creíste Toma, toma ahí Me dijeron que ah. eran mejores Pada del mundo Ahí estamos Ven, ven, Tú eres ven, ven, el me mejor, me... increíble, estúpido ¡Muere! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ahí estamos! ¿Cuánto te falta para uh, morir? No, no, no. se rompe no, no, no. la, no, no, la no, armadura! ¡What! ¡Me quedé acá, así! Bro, bro, bro, bro! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ahí ¡Me quedé sin pantalones! Alexi es nudo! ¡Bro! ven paz! acá. ¡Ven pa' acá! ¡Mórete! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Dios, mamá! Esa cosa te hace volar para no, ven, no, para no, no, ven para acá, hola, no, ven para acá, ven para acá, pelea muerte no, con cuchillo, vente, vente, vaya, lo derrotamos, la casa de Slime es la mejor